Bueno, vamos a seguir con la fiebre mundialista, esta vez con una figura que no se desprende de la iconografía argentina, que es Diego Armando Maradona, bailando y cantando, ¿sabe qué? ¿Qué? Talía, un tema no también diga. icónico de Talía. Yo soy fanática de Talía. Bueno, no me desenterraron diga. este recuerdo y la gente obviamente vibrando al son de la mexicana y también del señor Diego Armando. A ver... Iba manejando él Ay, ahora sí Esto es... Mirá como yo ¿Sabes lo que esa canción? ¿2001, 2002? No, Muy no, jovencito Un poquito yo, antes te diré Quiero saber por qué me baja la música. Para hablar. No, la de... Me gustaba vivir morena. Mirá que, viste, para todos aquellos que dicen, ¿escuchás a Talía? Mira, digo, Armando Maradona la escuchaba. Mira, el, el tema es del 95, claro, así que ¿no? puede haber sido mucho antes del 2000. Y si debe haber sido de alguna de las Marías. No sé si sí, María la no, del Barrio, era, María no, Mercedes. Marimar, Marimar. ¿Novelas de Talía dicen ustedes? No, porque Marimar tenía no, no. Marimar, no, no sé. Pero que no es cierto, no? son novelas que protagonizan? Son novelas Talía. de Talía, claro, Bien. que siempre iban a acompañar. Mirá, ¿qué, ¿qué pasa si te encontrás con esa así? Vas por la calle, bueno, ahora ya ¿También? no, lamentablemente, pero te encontrabas con Diego Armando Maradona. Y la gente se volvía lo que. ver, Bien, ¿eh? vamos. Qué emoción que te pasara eso. Ay, ahí cambia la música. No, no se hace eso. <risas> Bueno, este video apareció hace Qué muy lindo. poquito tiempo, o mejor dicho, durante la jornada de ayer, y se fue haciendo viral porque parece que era material inédito de Diego, que debe haber muchísimo material inédito Mucho. de Diego Armando Maradona. Y bueno, obviamente hizo también que la gente se volcara a volver a escuchar este tema. Me encanta. Ahora todos hay que hacer con piel morena. Pablo Gerardi ya lo veo también. No lo veo Gerardi <risa> con piel morena. Pero tiene que no ir escuchando nada más claro. el canto, hacer el mismo de Diego. Vas en el auto y te pones... Ya que lo no tenés se de... lo cantar un poquito, Gerardi. Un no, no no que no sé si va a querer cantar <risa> Él es un nombre serio pero bueno Pablo Gerardo, ¿usted alguna vez escuchó el este tema de Talía? Por supuesto lo Le ¿Ah, recomiendo un unplag de Talía que es muy buena. la respeto muchísimo ¿Ah? ¿Ah? respeto también su vida y toda la, la tarea que le ha tocado lidiar sí eh, pero no no no no cantaría esto bien bueno Ni mucho ¿no? menos en este espacio no, no, no te claro lo íbamos a pedir, Pablo. Era para un video en una no. vez al estilo Diego Maradona. Ah, bien. Gracias igual por ya la. Ya tenemos postre. demasiado con lo que en un ratito va a tener que hablar usted, señor, que tiene que ver con reality, gobierno ah, y todo sí, lo sí, demás. Sí. Gracias, lo dejamos Pablo. por ahí. Gracias.